No me digas, mujer, ni una palabra, pues conozco de ti cada expresión. En tu rostro de ira se delata la furia que llevas clavada en tu corazón. Esa furia que nació junto contigo, tomando fuerza y poderío en tu niñez, que adjuntaste a tu belleza como arma cuando brotó la primavera de tu ser. Con ella conquistaste corazones que bailaron de rodillas a tus pies, que fueron como títeres baratos viviendo en la comedia de tu piel. Fue la furia la luz que dio tu imagen ante el mundo de mujer interesante, pues lograste con ella la estrategia de vestirla de realeza incomparable. Mas sin embargo te olvidaste que la furia y la vejez ya no combinan, pues el tiempo la convierte en estaca con la que el viejo llora y se desgasta. Es ahí donde te encuentras ahora. Si lo niegas, lo respeto. Si lo afirmas, te aplaudo. Si lo dudas, simplemente espero. Pero por favor, no me digas mujer ni una palabra, pues conozco de ti cada expresión. Sé la forma astuta con que envuelves las palabras de furia en acción. Llegó el día. Sí este maravilloso día, de cerrar por completo el telón, porque en este día, si en este día, debutaste frente a mí, tu última actuación.